¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahora ya sé, ya, sé hacer, ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer, ya sé qué hacer, ya sé qué hacer, ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. Tranquilos, tengo todo bajo control. Tenía que pasar a otra plataforma, boludo. Tenía que pas pasar a otra plataforma. Ah, no, no. A Nuno oh, no, Like, vaya. Pasate a no lo Like, pibe. Yo sé lo que te digo, amigo, cuando yo la pide. Bueno, no aproveché la oportunidad. Yo me arrepiento, no sé cómo me arrepiento. No me arrepiento, como me de los pendejos. Tú eres de los pendejos, tendría que haber tenido la chota más grande, pero digo uno que... Pero yo, yo tenía, tenía mucho potencial. ¿sabes? Yo, oh, yo, esa yo, a... bicho puto. Tenía cosas buenas, yo, yo, yo sabía lo que quería, pero fui un viejo pelotudo, porque yo nací viejo ya. Ahí la margaría, está. Ahí está que no sé, pero... Dale, León, dale, León, dale, León. Dispara. Ahí está, dale eso que salir... ¡Esa! Uh. Ahora voy, voy, voy... Ay, no agarré esto. El estrictamente necesario, ¿sabes? Sí. O sea... No, no voy a dejar eso ahí, boludo. Escuchame una cosa. Ahí está, ahí todo, está. Ahora todo, sí, ahora sí, ahora sí. Todo cuesta caro, padre. Fue de la nada, tengo. Hasta luego. Chao. Y ahora granada ¡Nos vemos! ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? No hay una mierda. ¡Mmm! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! No se tranquilo. Ay, la puta madre! Hijo de puta, ¿qué tiene todo, boludo. No, se lo que tiene. Upa, upa, upa. Dale, niño, abrí la puerta. Hijo de puta. Dale, dale. Botón, botón, botón. Historia de. No, no, a mí no me. Yo creo que ya aparece A mí no, a mí no. Parece el. A mí no, a mí no. Jim Simon, boludo, aquí. Ahí está. Uy, man, qué bueno que estoy jugando, por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios. Dale muy bien a la mierda. ¿eh? No. Ya vámonos a la mierda, che, chingo, Vamos eh, a una de boludar con ese disfraz pelotudo, ya que nos tenemos aquí que mañana la paga, que viene lloviendo estos días, que va a romper los huevos y de a tu tía. Tengo ganas de ir a acá. Man, que bueno que ya soy, que qué bueno que soy, qué bueno que soy. Ah, Ramón, ya que te vas a ver qué haciendo ya. <risa> <risa> ¡Ramón ya! ¡Eh, Ramón! ¿Viste cuando se gritan en una punta de la obra? Ramón! ¡Eh! ¡No! No, hey. no hombre, es que hay otro ah que hay otro? ¡Otra, otra. vez! ¡Ya que tengo un chingo de para tomar una cerveza! <ríe> uh -huh. Oh, ya. ¡Ya que Ramón mira con el primo ya! para, <ríe> uh -huh. para! ¡No! ¡Pesca! ¡Uy! ¡Casi lo uso, boludo! ¡Eh! ¡Ya que te va. ¡Uh! Te voy a... no, ¡No! ¡Me tijereteó, boludo! ¡Me iba a cortar y...! ¡Los huevos! huevos ¡Salí de acá! ¡Uy! ¿Puedo entrar es? por acá? ¡Uy! Sí. Ah no, es wallero wow. boludo igualero. ¿De dónde mira? viene? ¡Ya! ¡Sacala vi? ya, Cata! ¡Sacala ya, ya para afuera que, que tendré que ir a la, la... Ir no donde está, ya la caldera ¡Chao, ¿sí? chao, chao! chao chao. Tapa ya Cata! ¡No! Por, ahí que... ah, ¡Por acá, por acá! Por acá. Está agarrando un quilombo en la cabeza viendo esto sí, boludo Sí, no, yo no entiendo nada ya boludo Toque por acá y botón, botón, botón, botón Esta botón. es la rueda de la vida! Ahí está, listo, listo. No. Para, para acá, flaco. Para un cacho. Ahí ya que te para. Ramón, que estamos ya que no. Joda, verdad, para que un cacho. Que... Ahí tenés ahí tenés Pero Listo, ya, listo, tengo, listo, cho, cho, sea, cho, chao, te te pasas, chao, ya chao, chao, la chao, la chao, la chao, la chao, la chao, la chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, a una boludez. Ah, que yo te dije, Ramón, ya estamos pelotudeando hace tres horas. Aquí, hay que hay <risas> para allá que. Ah, mira, está la cartucho, policía, de coger, sigue sí, usar. Y hay que te. Con, Tampoco eres el no! ¡Uy, no, ¡Oh, no, sigue no, el bicho! Te las pelotas, ¡No! <risas> ¡No, menos, no! ¡No! no! ¡No! ¡Qué alto alguien, bicho? boludo, parece! Tira nomás su boca. ¿Qué onda, pepito? Me Listo. Nah, soy un genio. Sí oh. ¡No! ¡Sigue vivo! ¡Ah! <risa> ¡Qué. <risa> <risa> <risa> <risa> Ashley, boludo! Se transformó <risa> en Ashley. ¿Eh? ¿Era León con la voz de Ashley? <risa> ¡León! <risa> ¿Dónde está? ¡Ah! Oh. ¿Lo maté? Podeme. ¡Me duele la tripa! ¿Lo maté? Muy bien. Listo. Cinco lucas. Veo el cheddar. Jejeje, que Esto es una jodita para Video Matcher. Bueno, lo maté, muy bien. La verdad, es que estoy jugando bien, boludo. No vale. Eh, la verdad, es que bastante bien. O sea, yo me doy. Me doy autoestima. Vos me chupas un oh. huevo, boludo. Hola. <t> <ríe> ¿Qué hay acá? ¿Qué te. Ramón? Y es la hora de salir, son las 6 de la tarde. ¿Por qué hay acá, boludo? ¡Ramón! ¿Me sabes quién No tengo ganas. Ya, de... Ramón, deja de joder con el montacarga, ya, güey. <risa> Ven pa' aquí ya. Vámonos a tomar la chela. <risa> ya que te. Este, Ramón, pinche, como un puto. Estoy haciendo ura, ya, concha Una chela. Una <risa> <La> chela, le <risa> hice chela también. A ver. <risa> Me montó una chile. <risa> Ay, Dios. A Ramón, Dios. ya, ¿dónde estás, boludo? Te estoy persiguiendo con la copeta. Ah, tenés que ir todo por acá. Ah, esto era para pegar con el bicho, boludo. Pero ya está. Ramón. Ya, pelotudo, me estás haciendo recorrer <risa> todas las minas, pelotudo. ¿Ya? ¿Y cómo va? Me despacito, boludo. O sea, si lo ves de cerca es como que va bien, pero de lejos <susurra> parece como. Claro. Era re tonto, León. Ahí está, ¿y ahí qué había? Aquí había algo. Sí, está Ramón, arrebiste. ¿Ah, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> me encontraste. ¿Qué onda? Eh, ¿qué onda, León? ¿Qué onda ahora? ¿Estás haciendo aquel, Eh, León, ¿qué onda hoy? ¿Qué estás haciendo, Unigro ahí? <risa> me había demayado, oh me golpeé una roca en la cabeza y ya que tú... Me quedó yeah, yeah, yeah. hey. Ramón, hace dos días te estoy buscando la concha de tu madre. Eh, hey, ¿qué andas haciendo vos, vos, acá? Ya, yo no... Ah, no ya, Ramón, vení para acá ya, boludo, dónde está hablando? <risa> te escucho peleco, boludo, pero no te veo. ¿Cómo a hacer, Ramón? Ay. Ah, Ramón, ya que, boludo, ¿dónde está Yo estoy montada acá. Esta pigata la monta carga, si te lo dejas Luis hoy y lo apuntas no, a la puta que lo pareja, que te... Eh, que el patrón me acá, Ahí está la, la carretilla que usamos hoy. No, que el patrón no va a cagar pedo, Ya que tú, entonces fueron todos, vamos a tener dos putas. Vamos a hacer la puta, eh. No, pero eh. nada no, Ramón, me estoy cagando frío la conchetada. ¿Dónde eh. no, mierda está, vos? Yo todo, como eh. a las 9 de la mañana. No, el patrón, acá, pedo, Ah, la puta, eh, putita, eh. <risa> <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo último. <risa> ¡Ya, yeah, Ramón, boludo! que está estos tipos acá? Que no sé qué quieren, ya que... le eh, echando los huevos, eh! ¡Estamos jugando! ¡Eh, los Ramón! mira que traigo un par de Schneider! ¡Dame <risa> ¡Uy! ¡Me reventó todo! ¡Eh, Ramón! Yeah, ¡Eh! Yeah. ¡Puedo los huevos, boludo! ¡Puedes yeah. bueno, hacerle culo, pelotudo! ¡Hola, León ¿Cómo estás, güey? <risa> <risa> ¡Uy! ¡Lo rompí el culo! Disculpame por este improperio, pero... sos medio pelotudo. Eh, hay un niño ahí que está cagado, tío, No, boluda, Ramón, salí, boludo, Ramón se boludo, que acá te lo dije. No, de todo lo ves, está ahí, cagado soltero, romp la bola, eh. ¡Eh, Ramón, estuviste tomando otra vez de trabajo, ya eh, eh, um, ¡Ramón! dije. ¿eh? Me llamó tu señora, ¿dónde está? Le... Eh, eh? No, acá, tiraba el caer del baño, escucha. Mira que, boludo, ya echaste un garco que. No, es un garco que. que no se puede cerrar la tapa el lino. Te ha cagado el chornóvil, hija de puta. Ya que te culo sin fin, boludo. Ya que no paras de cagar, hijo de puta. Ya cuatro veces en el día cagaste la ya que te la Eh, te ha cagado. Te dejó dejado el más grande. Acá, se acá está Lucho. Eh, Lucho. Eh, Lucho. ¿Qué pasa, mangué, puto? me la pica, Puta. Puto. Ya, cara, Lucho se hace que habla inglés. hello, te dice gato. ¿Qué lo que es gelado, hace puto? Ya, rompe un chispa por la ventana, ya. ¡Eh, Ramón! ¡Me escude tu señor, eh! eh. <risa> ¡Qué es puto ¡Eh, que cogote! Yo. ¡Ah, atrás de atrás niña! Eh, güey, que rico gote, ricogote, Ramón, te coge, Chico, nunca más pareció para acá, que dijo, ya, ven Eh, Ramón, te vas a ver, dale. ¡Pelá, dicho dicho ¿De veras que lo sabía hasta? Yeah. Uh, <risa> te, te va a costar cuartos de verga Te va a costar mucho tiempo <risa> oh, ahí estás <risa> ¡Oh, la puta madre! Ya <risa> me encontré con un pelotudo <risa> <risa> <risa> <risa> Este pelado. ¿tú? Eh, Ramón, hay dos boludos ahí eh, discutiendo, eh <risa> ah, Vení, vení, boludo ¡Oh, está con chupo Ramón! Eh, Ramón, esa clase! ¡Carmienta la pija! ¡Vení! <risa> Ramón, después no me digan nada de te mi ¡Oh, mira la tirada que se está cruzando, Ramón! <risa> ¡Ya, boludo! ¡Vení, Ramón! ¡Todo ese! ¡Vení, si no <risa> hay nadie! ¡Ay, me da todo! De que sea el contratista, boludo ese! ¡Uy, boludo! ¡Ay, me lo conocí, Ramón? Usted, sí, boludo! ¡Pero para, para. O sea, yo, Ramón! ¡Mirá, o, ¡Ramón tiene mejor chumpo que nosotros! <risa> ¡Esto no puede quedar así! <risa> ¡Yo, ya, Serían paraguayos y para piu piu piu piu pi. Ramón vamos a tirarle con el casco boludo espera quédate agachado ahí Ramón, espera Y creo que no se como, no ¡Los paraguayos! Jimmy Money. memoria! ¡Jajajaja! Ahora estaba como, ¡Sí! ¡Mis amigos! ¡Ah! ¡Mira, mira Ramón! ¡Oh, hijo de puta! Mira, mira que lata está ¡Oh, Ramón! ¡Mira la vuelta que da! ¡Parece decir que un <risa> ¡Eh, Ramón, esto está en Circuzón y gratis! ¡Ah, Ramón, vení para acá, boludo! ¡No te aguardas, vete! ¡Oh, ¡Mira el cuchillo! ¡Ramón, pero esto está peor que allá de Asunción! Y ahí se escapa. Y no le podés tirar nada. ¡Ah! Oh. ¿Dónde se fue? ¡Eh, Ramón, desapareció! ¡Mirá, mirá! ¡Ramón está corriendo allá, boludo! ¡Eh, ese es Ángel eh! ¡Eh, qué maravilla que, que, que, bueno, que hace el truco de ese Crisángel! ¡Eh, Crisángel! Cris ¿Qué está haciendo, ¿Vale, ¡Dale, que voy a desaparecer como Ángel. Cris... <tose> uh, ¡Uy, mira! ¡Ohhh! <tose> ¡Ah, es un estúpido! ¡Eh! <tose> <tose> ¡Es un idiota, boludo! Eso ¡Es re fácil, boludo! Uy, oh, no ¿Qué onda? ¿Desapareciendo este? Viejo? Eh, ahí se ve Eh, Cris Ángel Cris Ángel, vení pa' acá Vení, vení, Ramón, mirá, de acá lo puedes ver bien, boludo, mirá <risa> Oh, culiao, ¿qué eh? pasó? Viste ah, la ah, risa <ese> borracho, boludo Ya, <risa> ah, ¿qué está haciendo Este Se está agarrando el culo Ay, Eh, no, se está no, se cagando, se cagando se a está pilla, agarraba, Ramón, y... te lo estás re perdiendo no, eh. no, Vení para acá, boludo, que el total patrón ya se fue Sapa, eh. ¿Qué está haciendo, boludo? Ramón, se está haciendo la paja? Eh, Ramón, trae tu señora, eh. Madre. <risa> Ramón, que wey, que trae tu señora, Ay, ya. ya. le contaste de la otra. <risa> ¿de qué estás hablando, <risa> Ay, eh, Ay, ¿de qué está hablando, Ramón? <risa> eh, no hubo nada, eh. Ya, chinga, chinga. Ah, <risa> hola, papi. Hola, papi. No. Ay, vino el nene de Ramón, ya eh, sigue pa, chum, eh, cuidado, ya, eh, ya le enseñaste a hacer reboca el pie. Dale, <risa> ya te va a salir medio maricocito, nena. Medio puto el nene. ¡Uuuuh! Ah. Ah. cúrate Curate, porque si no Ramón te va a aplicar la ayuda de puta, Sí, vos, yo, yo soy Matt Steel, boludo. ¿Qué te haces el Matt Steel, boludo? ¡Craus! Mira mi mira video de YouTube. Ah, ¿Qué es el YouTube? YouTube. ¡Pumba! YouTube. Eh, vos viste que hoy no es eso, que hace video de internet, soy youtuber eso, ¿no? Ah, ¿qué nada, nice. eso? Son todos bien, bueno. Eh, Ramón, grabate, los... eh, vos me haces youtuber. No, eso son te. yo cuando tenía ya todas ibas a hacer videitos, yo tenía que agarrar el fratecho y empezar. Vos me agarrar una piedra, boludo, vamos, agarrar una piedra. Uy. La momia. Oh, Krausser, me vas a sacar una piedra mía. ¿Qué ¿Para ¿Qué esto ¿Para ¿Qué pretendes con la restauración de umbrela? okay Ok, volvemos. este mundo Terminemos esto como lo empezamos. Para mí se mete los dedos en el porque tiene hemorroides, Krauser, y se los pasa en la cara, boludo. Pero mi Krauser está Una tan... ¡Una ¡Dos Para mi Krauser está re aburrido, boludo, y no tiene otra casa que hacer que... Escogido. Oh, está re fácil, mira, Uy. Ramón, mirá, Ramón. Ramón. ¿Mirá, Ramón? ¿Mirá, Ramón? Krauser la concha de ¡Ramón, ya que te boludo. culado, amigo! ¿Cómo la...? Hombre. pelota a planta, Krauser. Clau uh. se ¡Saca el gorro, boludo! ¿Le al... ¡Ah! ¿Dónde estás, Krauser? ¡La concha de tu mano. Es malísimo. Fijate que pelean y se van. Lo mismo hacía el otro cara de verga de Salazar. Sí, boludo. Y... <risa> oh, pasa que Ashley era la que hacía la fuerza acá. Bueno. Como la cagaba Ashley, eh. ¿Eh? Yo así lo hacía. ¿Ah, ah, ah? No estaba haciendo ni puta de fuerza. No, era Ashley. <risa> Ya Leon, move un poco el culo ya <ríe> eh, mira es que Leon no puede ni mu... <ríe> mira Leon ahí no puede. Mira, mira, eh, la cruz, puto Eh, mandaron la grúa al punto ese. la punto al WhatsApp Aguas, aguasa. Viste que, ¿viste esa, esas. esos videos de.. Que al final tipo pasa algo y al final parece un algo riéndose, boludo. Tipo un, un burro riéndose. Sí. todo <risa> el de mierda, boludo. Eso entre... Se lo pasan entre... ¡Ay, ay, ay! Se lo rechapemos, mi amor. <Dios> mío, <risa> <risa> todo el de tener un burro riéndose. <risa> sí, boludo. <risa> <risa> <Volvé. risa> el Burro riéndose. Es muy... Es muy Dale, pinta. quiero pelear contra Krauser, boludo, y que me deje romper las pelotas. Mirando la cruz es re fácil, boludo. literalmente que solo cuchillo. Tocando los huevos, yo encontré una forma de vida. La cruz, crosser. Uy, la puta madre no me toque, boludo. Creo que tengo que, eh, que bajar, pero, un ¿no? poco de música, Ramón? Que ya, ya hay 15 minutos, Ramón. Se, se nos fue una mierda de tiempo. Ya vamos, <risa> no. Arramo, eh, Arramo. Espera, espera. Vamos a poner. Uy, oh, son tres piezas, boludo. Bueno, ya. Hasta que cuenta las otras, boludo. Bueno, gente, vamos a cortar ah, este vamos, episodio. Nos vamos a despedir como oh, ya, Ramón. Chao, chicos. Ah, chicos, no nos vemos ya, que te veo